Hoy celebramos lo que somos, artesanos indígenas del Cauca. Somos arte, somos comunidad, somos resiliencia, somos sostenibilidad, somos cuidadores de, de la naturaleza. Somos artesanas, somos artesanías de Colombia. Celebra con nosotros, llevando una pieza de nuestro arte manual.